hola mis amigos aquí el abogado Christian Vera y quiero hablarles acerca de las órdenes de deportación y las deportaciones de inmigración que está haciendo el presidente Trump qué hacer en caso de que usted esté en medio de una deportación primero que nada si le tocan la puerta pregunte quién es tiene una orden de un juez firmada si no hay una orden firmada no pueden entrar a su casa Segundo, usted tiene el derecho de permanecer callado. O si sea, alguien le pregunta a un oficial de inmigración o si entra a su casa, quédese callado, dígale que usted va a ejercer su derecho de permanecer callado. Y tercero, mucho más importante, pida a un abogado de inmigración siempre. Usted tiene el derecho de pedir a un abogado que esté presente, manténgase callado y no diga nada. Si tiene alguna pregunta, siempre llámenos al bufete de abogados de Cristian Veras. 786-408-408. 3077. Protéjase. Gracias.